No conecto contigo, Rocket. Creo que nuestra relación no va a ir a ningún lado. Es por los ladridos, ¿verdad? Sí. No puedo, no puedo amar a alguien que mete ladridos en un podcast. Yo... compré a estos perros para que dieran ambiente de callejón. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Deberíamos añadir ambiente de callejón al podcast? Un ambiente así como muy turbio, como muy... como muy... Oh, ¿y si le ponemos sonido de lluvia? Para que la gente pueda escucharnos a la vez que escucha lluvia y se relaje con nuestras voces. Y nuestras bobadas. En efecto. Yo soy bicho. Y yo tengo un pez que canta y esa es mi mayor cualidad. Y estamos aquí. Y esto en... es. Oh. Callejón sin salida. En efecto. Bueno, Saludos. tendríamos que haberlo dicho a la vez. ¡Ah, <risa> perdón! Estuvimos... Es que hay delay. Estamos un poco. A la de lejos. tres. Una. ¿Dos callejones sin salida? Y esto es callejón no sin no? salida. ¿Qué te parece si lo digo yo primero, después lo dices tú y lo unimos en edición? ¿Qué te parece si no lo hacemos? <risa> esto es callejón sin salida. Este es el podcast en el que vamos a desarrollar ideas que no llevan a ningún lado en el episodio de hoy. Vamos a girar la ruleta, gira la ruleta. ¿Tienes? ¿Estás grabando la ruleta? No estoy grabando la ruleta. ¿Quieres que grabe la ruleta? Sí, tienes que grabar la ruleta. ¿No es un bonito cuadro de Picasso? ¿Quieres darle la ruleta de una vez ya? A ver qué tema sale para el día de hoy. Burn... ¡Ey! ¡Es este oh, tema! Wow. ¿Qué pasaría si los humanos fueran inmortales? Genial. Es un tema un poco, eh, Increíblemente abierto para empezar. Vamos razón. a empezar con uno de los temas, eh, Más trillados de la sí, filosofía. Exacto, y de no, de la, med o sea, de la cultura audiovisual, literaria en general, de toda la vida, es como ciencia ficción en pura y dura. Podría haber salido un tema bastante más light. Podría... Sí. Os prometo que habían temas, bastante más light. Pero ¿Sabes? Bueno... ¿Sabes? Bueno, ¿sabes lo que pasa? El destino nos desea mal, ya, así en general. Nosotros tenemos mala suerte en la vida y la gente nos quiere echar para atrás el destino también. Así que vamos a darle una colleja al destino y hablar de este tema durante 45 minutos. Aquiles. Dime, querido amigo. ¿Qué pasaría si los humanos fuesen inmortales? <risa> Uff, que no nos llegaría el mundo. A nuestra inmortalidad. Nuestra inmortalidad sobreviviría nuestro planeta. Me da la sensación. Ya, ya empezamos con política. Ya. ya empezamos mal. Ya. el mundo de la mierda se está Ya está, ya estoy insultando. Empezamos <risa> definitivamente mal. Vamos a ignorar eso. Mm. Aquí el tema es: hablando de inmortalidad, nos estamos refiriendo a no envejecer o a no morir de ninguna forma. Claro. Son dos tipos de inmortalidad diferentes. Es una buena manera de empezar esa, porque hay diferentes tipos de inmortalidad. Hay La inmortalidad a la que estamos más cerca ahora mismo de estar como, se, como concepto sería el hecho de, a pesar de haber muerto, el ser inmortal Sería que eh, sigas en la memoria de la gente que está en vida, por ejemplo, un famoso que haya muerto, y que 300 años después se siga hablando de esa persona. Eso se consideraría inmortalidad, pero no es inmortalidad, inmortalidad. Es eh, te has muerto y te recuerdan, ¿sabes? Es como la frase de Hamilton, ya estoy haciendo referencias, pero lo de plantar semillas en un jardín que nunca vas a ver. Es como... Es un poco... Eso, eso es lo mismo que hacer una foto. Estás inmortalizando a alguien en el sentido de que estás dejando constancia de que esa persona de que esa persona ha existido y ha hecho cosas. Pero la persona en sí no está viva. Claro. Por esa regla de tres todos seríamos inmortales. Entonces tenemos la inmortalidad en la que, pues eso, eh, no envejeces, pero te pueden matar otras cosas. Con También... lo cual yo creo que... Un... Sí. Estaríamos hablando de un caso en el que una persona completamente aislada, que ha vivido aislada por siempre, po nunca ha estado viva. Porque nunca ha estado... No, no hay registros más allá de su propia conciencia de que esa persona haya existido. Claro. Pero si basamos la vida en lo que es la conciencia dentro de uno mismo, eh, exclusivamente, eh, dando por hecho que... pues eso es suficiente para existir. Pienso, luego existo, como el nuevo tema de Billy Eilish. <risa> eh, claro, eh, vamos a... Si partimos de ahí, deberíamos... Eh, yo A mí se me ocurre una persona que no, enveje, no envejezca, pero que sí que se pueda morir por cuestiones externas, como si fuera un vampiro, pero que en vez de que solo te matase el ajo o la plata... No, eso eran los hombres lobo en fin, déjame... Eh, <risa> Que te matasen, pues eso, coches y cosas normales. Y eso. Pues eh, yo creo que terminaría siendo esa persona alguien muy eh, recluido en sí mismo. Tipo, te quedas en casa sin moverte. Cuando en realidad la tasa de accidentes de muertes es más de accidentes domésticos que de cualquier otra cosa. Pero no sé. Te cierras en una habitación sin salida, sin ventanas. Una inmortalidad planteada como no envejecer sería básicamente eh, eres mortal, pero de viejo no te vas a morir. Así que es como el miedo de la muerte seguiría estando ahí, pero sería también una decisión tuya. O sea, en plan, no estaría, yeah. la no existiría el, el, el abrumarse por la eternidad, porque en cualquier momento si... Sientes que yo ya has sí. cumplido, pues te puedes ir. Yo no sé, no sé si es tu caso. Pero yo sí. Desde la, el punto de vista de la juventud. Bueno, yo la verdad es que pienso bastante en la muerte, constantemente. Es como. Estoy escuchando un ruidito que estás haciendo. ¿Qué, qué ruidito estás oh, haciendo? Oh, disculpa, estaba jugando con una tijera. <risa> no te mates. No, no valoras la vida. No, no valoras la vida. <risa> pues eh, ya he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Que te aterra la muerte. Es verdad, me aterra la muerte mucho. Pienso mucho en la muerte, pero no le tengo miedo. Porque no le tengo miedo. No es, eh, Soy joven. Es como la juventud es inmortalidad hasta cierto punto. No o sea, yo entiendo a una persona que la, la crisis de los 40 o de los 50, llegas ahí y empiezas a tener miedo a la muerte. Dices, uy, que me va a llegar el día, ¿sabes? de aquí a, a... ¿sabes? Es como que, que esto, esto ya de aquí va a cuesta abajo y me empieza a doler la espalda y esas cosas, y las rodillas y... Entonces ellos, los, los, los viejos, son los mortales. Los jóvenes no. Los jóvenes somos todos inmortales. A mí, he de decir que me llegó la crisis de los 20 y con la crisis de los 20 llegó por primera vez el miedo ese que dices tú, el miedo a la muerte, el pensar en ello, el pensar de que, hey, un momento, la muerte existe. Eso, pues, eh, cuando cumplí 20, eh, me llegó. Uh -huh. Tú ya vas adelantando trabajo. Tú cuando llegues a los 40 ya dices, me mato. ¿Para qué? <risa> si ya he vivido mi vida, ya, ya no hay nada que hacer, ya es tarde. Me tiro por una azotea. Es que eh, yo también tengo la perspectiva de que este año, el, el que estamos uh -huh. viviendo, que se vuelve un poco inevitable no hablar de la situación de este año, porque la situación de este año, pues, es compleja. Yeah. Um, ¿Puedes, puedes, nom puedes nombrar al temido y maldito 2020, ¿sabes? <risa> <risa> el temido y maldito no como, 2020 No es como si fuera el Bloody Mary, que si lo dices eh, todo va a cuesta abajo A lo mejor sí, porque a estas alturas <risa> yo lo creería Por suerte falta menos de medio mes para que el 2020 acabe eh, Pero sí que es verdad que siento que es posible que es un que, que sea un miedo que se haya activado en mucha gente eh, sí. en base a este año. No solo por eh, el hecho de que haya un, un virus bastante malvado por ahí suelto, sino porque ha sido un año que para mucha gente ha sido un año muerto, en el sentido de que es un año que no ha tenido muchos avances, muchas movidas, mucho mucho el poder, yeah. el poder contarlo como un año de tu vida. Es como que ha pasado muy rápido para mucha gente, yo incluido. Eh, sí. Y eso es como que te da el miedo de, hey, y si el resto de años pasan igual de rápido que este... Es... Claro, pero o, o incluso se, se hace la analogía con la inmortalidad. Eh, imagínate la situación de un inmortal en el que llegas a un punto en tu vida durante, en el que todo es como si estuvieras en la cuarentena, en el que no te queda nada por hacer. Que Yo no creo que a mí me pasase eso si yo fuera inmortal, personalmente. Pero una persona mmm, dentro de la media, que no tiene grandes hobbies ni, ni ambición enfermiza ni adicción al trabajo como tú o yo podemos tener. Creo que lo pasaría mal en el sentido de decir eh, voy a tener que pasarme siglos y milenios así hasta un, que llegue un punto en el que nada tenga sentido. Yo es que no creo que, que hayan personas menos válidas que otras para eh, la inmortalidad. Siento que cualquier persona, o sea, yo personalmente me siento que Siento que sería algo que me abrumaría, porque siento que sin el paso del tiempo, sin la existencia de la muerte, sin la existencia de el saber que constantemente estás avanzando hacia, hacia un punto en concreto, eh, no tendría tanto sentido el ponerse a trabajar, el ponerse a... Eh, sí, buscar es verdad. Actividades. Tienes mucha razón. Tienes mucha, mucha razón en eso. No va a haber una fecha límite. Eso es verdad. Yo tengo un poco la presión encima de... En algún momento me voy a morir... Y voy a dejar muchas cosas sin hacer. Y es como... Eso sí que mueve. Es que si no hay deadline, ¿para qué trabajar? Y tampoco siento que hayan personas eh, más mediocres que no sean capaces de. No sé. Eh, es yo, yo creo muy, que. Hay... <ríe> suena muy eh, eh, burgués, muy. Sí, eh... muy clasista. Muy clasista. Yo, yo soy así. O sea, voy, a, voy a hacer. Voy a desempeñar el papel de un burgués aquí ahora mismo y voy a decir que. O sea, por favor. En mi caso, yo creo que habría dos dos opciones diferentes si llegas a ser, ser mortal, independientemente de si algo externo te puede matar o no, o si eres invencible. Y es que si compartes esa inmortalidad con otros entes vivos o no, o estás tú solo. Porque si estás tú solo y a mí me dicen hola, eh, eres inmortal, eh, me tiro por una ventana. ¿sabes? Es como no, no, porque va a llegar un punto en el que si ya de por sí, como persona Tiendes a aislarte. Imagínate si fueras inmortal y sabes que nada va a quedarse ahí. Que vas a sobrevivir a la gente. Sin embargo, si tienes algún compañero, es como... Bueno, aunque odie a esa persona, tarde o temprano vamos a tener que reconciliarnos. Porque vamos a vivir durante siglos y siglos como las únicas personas vigentes y, y que se mantienen en el planeta. Mm. Muy good omens todo, ¿sabes? Aquí desarrollando historias de amor entre inmortales. <risa> es que eh, yo intuyo que a la hora de ser inmortal... Uh -huh. Probablemente tú y esa persona os acabéis pareciendo muchísimo en cuanto a ideología. Forma de pensar, forma de actuar. Uh -huh. eh, porque habréis, habréis experimentado muchas cosas. Pero uh -huh. a la vez siento que con la mortalidad... Sé que hay personas que de por sí no congenian entre sí, o sea, yo no voy a ir a acercarme a, a, no. a un nazi en, en ningún momento de mi vida para claro. ser amigos. Y siento que con <risa> la inmortalidad, si bien podría darse el caso de que sí. la inmortalidad os dé la sabiduría, una sabiduría compartida a ambos, también creo que es posible que no sea así, que cada persona interprete... Eh, todas esas vivencias, todo ese conocimiento Toda esa cultura de forma diferente Hasta el punto de que incluso Os separéis por completo y seáis El, el, el, el dios de la muerte Y el dios de la vida <risa> y, sí. y, y no tengáis Por qué, por qué amigaros Porque mejor solo que mal acompañado ¿Sabes? Entonces, yeah. si soy inmortal Pero la otra persona que es inmortal Dice, oye, ¿sabes qué? Creo Que en realidad deberíamos eh, Comer Perros. Yo voy a estar como... No quiero ser tu amigo. Ya. Yeah. Eh, yo creo que... Esa es la filosofía sobre la que vivimos desde el punto de vista de la mortalidad, porque no tenemos tiempo que gastar en intentar eh, congeniar o entender a otra persona pero yo creo que en el momento en el que de repente tienes siglos y siglos por delante, partes de una base de mm, interacción con ideas que tú rechazas, o sea, mm, juegas con las ideas dentro de tu cabeza. Eso es una habilidad que pocos humanos tienen, eh, mortales, y que la verdad yo valoro bastante, porque es muy difícil de hacer eso y eh, ponerse... Si, tú decir eso, yo yo qué sé, odio a... Tú dices, odio a las personas a las que les gusta el azul. Pues ponerse a pensar, ¿pero qué pasaría si a mí me gustase el azul? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene el azul que no me gusta a mí, pero qué hace que le guste a otras personas? ¿Sabes? Eh, yo creo que siendo inmortal, te planteas más esa posición, partes de esa posición, que, que siendo mortal. y También es verdad ¿Mm -hmm? que... Eso daría pie a pensar que existe como una forma de ser suprema, en plan que yeah. tras siglos y siglos y siglos de un solo ser humano filosofando, llegaría a evolucionar, a ser, a tener la ideología perfecta. Pero eso no sería posible si lo piensas. Pues si es solo una persona, yo creo que terminaría conociendo a tantos mortales, teniendo en cuenta que des, eh, des, desenvuelve relación con mortales, que... Como las sociedades cambian a lo largo de las épocas y del tiempo, es imposible que llegase a la ideología. La ideología perfecta sería la, que en, en ese, la actual, la, a la última a la que ha llegado. O sea, imagínate, tú estás hablando con alguien de ese inmortal con el que estás hablando, eh, que es de la no sé, de la época revolucionaria de Francia. Y ese inmortal te dice, sí, sí, eh, la, filosofía, la ideología eh, ideal del mundo mundial es el liberalismo. Eh, claro, no es lo mismo que le preguntes a un inmortal ahora mismo de 2020 eh, cuál es la ideología. O sea, es como que terminaría siendo una ideología flexible. No sé. Y, y si ya mezclas el hecho de que no solo hay un mortal, sino que hay varios, no sé, es muy compleja la mente humana. También creo que le estamos dando demasiado mérito a la humanidad cuando realmente siendo inmortales llegaría un punto en el cual dejaríamos de... Perderíamos la capacidad de aprender o de recordar. Eso es una cosa que yo me planteo... mucho. O sea, ¿no te pasa que tú estás eh, viendo fotos eh, viejas o encuentras algo en tu casa y dices yo hice esto, no me acordaba de que había hecho esto, o un logro tuyo, o algo de lo que te avergüenzas? Y te das cuenta de que al día solo puedes acordarte de ciertas cosas concretas. Y han pasado tantas cosas en tu vida que es como no te puedes acordar de ellas todos los días. Ahora mismo estamos hablando de una persona inmortal, no estamos hablando de un ser superior. Entonces, una persona inmortal no sería capaz de recordar toda su vida, ni de lejos. Yo no soy capaz de recordar el año pasado, ¿sabes? Sí, este año, literal. Mismamente. Entonces, por un lado eso, por un lado que alguien sea inmortal no le hace divino. Y por otro lado, eh, es un hecho que cuanto más crecemos, menos esponjas somos. Más reticentes somos a a lo nuevo, al cambio, por eso. Es o sea, verdad. Eh, sí. Los adultos, eh, nuestros padres, son mucho más de mente abierta que nuestros abuelos, pero a la vez eh, nosotros somos más de mente abierta que ellos y seguramente la generación que nos precede, o sea, que nos, sí, que, que va a venir luego de nosotros, van a hacer un montón de cosas que igual son mejoras, pero a nosotros nos va a costar ver la mejora eh, porque así funcionamos simplemente, o sea. A medida que claro. nos hacemos mayores, pues, ya asentamos unas bases de, unas bases de nuestro, nuestra ideología, nuestra forma de ser, y ya, por mucho que queramos, pues, evolucionar cuesta. Entonces, un humano que sea inmortal va a llegar a un punto en el que directamente se va a cerrar a toda nueva ideología. Sí. Se va a estancar, pero yo creo que, o sea, tú imagínate, eh, eres un inmortal que llega a cierta edad en la que dejas de crecer, yo qué sé, te quedas estancado físicamente en los 20, pero tú sigues creciendo mentalmente hasta que tienes, no sé, 60, y ahí es cuando de repente te, bueno, o antes, porque yo ya no he decidido no interactuar con TikTok, ¿sabes? Es como, yo ya empiezo a sentir que me estoy quedando atrás, eh, y, y sabes que, en fin, es como que... En el momento en el que ese inmortal se estanque, me da la sensación de que terminaría varios siglos así, pero en el momento en el que ocurran cosas nuevas en el mundo que nunca nadie haya experimentado antes, como por ejemplo situaciones como una revolución o esto, como el hecho de que haya una pandemia mundial, eh, ese inmortal podría ponerse al día, ¿sabes? Como decir, soy joven de nuevo. Es como un bucle eh, en el que la persona se olvida, no sé imagínate un inmortal llevando un diario. Escribir, no sé, tendrías memorias infinitas y, y libros y estanterías y estanterías de diarios intentando recordar todo lo que has hecho en tu vida para no volverte loco. Es que yo sigo planteándome eh, la postura cínica de la inmortalidad, del decir, eh, es, que es que no es lo que se suele ver en el cine ni en la literatura ni nada. El hecho de... Ser inmortal no te vuelve sabio ni poderoso, ser inmortal te vuelve eh, aburrido, te quita... Desapegado. Te, te quita la llama que hay en tu corazón, sí, te vuelves. Sí. Eh, una persona inmortal sería probablemente una persona muy aburrida con la que estar. <risa> sí, es que además llegaría un punto en el que no le importase nada. Por eso, ¿para qué importar? O sea, es, da igual, es como... De, de, ¿Cuál es el sentido de intentar hacer cosas si no importa nada? ¿Sabes? Es... Eh, es algo que, que, que también eh, podemos ver en, en nosotros. En, en, en seres mortales podemos ver como nos volvemos cada vez más indiferentes a ciertas cosas. Como que se, se apaga eso de, de decir esa, ese, ese vigor de, de, de todo es súper grave, todo es súper eh, potente. Que muchas sí. veces, no sé, en la adolescencia eh, hacemos drama de cosas que no son drama. Y luego pues aprendemos a ser más indiferentes hacia ello. Y la indiferencia pues cada vez es mayor en nosotros. Entonces en un inmortal... Sí. La indiferencia, la falta de memoria, el... la falta de capacidad de evolucionar. Claro, un mecanismo de protección ante el daño del mundo. Cuando somos niños es como que todo, todo, absolutamente todo eh, es peligro, es motivo para llorar. O sea, ¿Se ha apagado la tele? ¡No, se ha apagado la tele! Cuando eres adolescente es igual, pero como que empiezas a apagar cosas que te preocupan por salud mental, porque se van acumulando. Tu, percep tu percepción del mundo se va ampliando de una manera en la que tienes que apagar preocupaciones o te sobresaturas. ¿Y las preocupaciones de un inmortal lo llevaría a aplicar la frase de eh, el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla? El tema de que las civilizaciones se repiten una y otra y otra vez el... Vamos a entrar en una guerra porque me llevo mal con este país. No, vamos a dejar la guerra porque la guerra es terrible y todos sufren y nadie gana. Vale, pasan 100 años, este país me cae fatal, vamos a volver a entrar en guerra, ¿sabes? Yo creo que un inmortal se vería en esa situación con sus propios complejos y dilemas vitales. Por eso también te digo que... Volviendo a lo que decías antes de que sería diferente a la inmortalidad para alguien eh, como tú que para alguien eh, con menos aspiraciones. Yo creo que... Es que eso suena muy nazi. Sí. Vamos a decir alguien eh, con menos eh, entusiasmo por todo en general. Con, no, no, no, no, sé, no sé cómo va, no sé sigo, si, si, sigo viéndolo como muy eh, eh, mucho rechazo hacia... Diferentes tipos de personas cuando yo siento sí. que en realidad la inmortalidad sería muy similar para todo el mundo. O sea, quiero decir, todo el mundo al final y al cabo... La, como, sí, como la vitalidad, que, como la mortalidad es lo mismo que la inmortalidad. Ese sería el resumen. Porque no somos conscientes de lo que es la vida ni la muerte en nuestra vida diaria, ni pensamos en ello. Entonces podríamos ser todos inmortales y que nadie lo supiera y todos seguiríamos actuando exactamente igual. Yo creo que todo el mundo al fin y al cabo tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene ganas de hacer cosas, tiene cosas que le gustan en general, Hay to a todo el mundo le gusta hacer algo, entonces eh, quizás esa persona en sí no se ponga a crear algo o a inventar es o verdad. a sí. hacer, pero va a tener aún así aspiraciones, sueños, eh, motivaciones que va a querer, que, que para las cuales... Va a aprovechar su inmortalidad en un principio, tanto como lo harías tú. Sí, eh, sí, sí, sí. Tienes razón. Tienes mucha razón. Pero es verdad. Y, y luego, tanto tú como cualquier otra persona que quizás tengas sus actividades, sus actividades sean diferentes, eh, van a acabar... Ambos acabaríais en, en un estado de... Pues, ve la suda todo y no quiero a nadie, no quiero nada, no me gusta nada. <risa> Matadme ya, por favor. <risa> Porque... La inmortalidad no es algo para lo que estemos preparados. Ni, ni, ni deberíamos estarlo. Ni para la muerte tampoco. Quiero decir, a los mortales no se nos. No tenemos una buena relación con la muerte. Depende de la cultura también. Pero en general, la cultura occidental prefiere evitar los problemas en vez de prepararse para ellos eh, poquito a poquito. Ya es empezando que, desde. ¿Sabes? Si te das cuenta, eh, la religión ha sido lo que ha movido a la humanidad. Prácticamente desde el principio, en plan, la construcción de templos, la creación de ciudades, la, la, la creación de sociedades, creación de reglas, creación de ética, manipulación, colonización, todo ha sido en base a la religión. La religión ha movido todo. La religión, si nos ponemos a pensarlo, es esa cosa que surge para eh, apaciguar un poco esos... Miedos que surgen, que, que, que le dan a la humanidad por el hecho de tener un pedazo de cerebro galaxia, que es como oh, tengo muchas cosas en mi mente, ¿qué hago con todo esto? No, no puedo, no tengo la, la capacidad de, de procesarlo, y entonces ahí pues surge la religión, que también eso es una forma como muy. Es una forma quizás muy irrespetuosa y, y atea de verlo, pero a ver, yo no, est no estoy negando mm. que, que, que exista, pero estoy como ya. diciendo por qué tiene yo... tanto poder. Ya, creo que eso surge del hecho de que lo dejamos todo para el último día. O sea, al igual que a ti cuando te mandan un trabajo de cualquier cosa, más en la vida del estudiante, esto se ve reflejado, te dicen, dentro de tres semanas tienes que entregar esto. Y esperas al último día para hacerlo, cuando podrías hacer un poquito todos los días y no estresarte para nada. El último día te estresas todo. Pues esto es igual. Podrías escoger... Eh, educarte sobre la muerte y plantearte cuáles son tus ideales con respecto a ella o de dónde surge el miedo o eh, los pensamientos externos, pues eso, como la religión eh, a lo largo de toda tu vida pero yo creo que la gente eh, dice, espera, pues eso a tener 70 años para decir, uy Miércoles, que esto se acaba, que bueno, mejor empiezo a ir todos los domingos a misa. No vaya a ser, por si acaso. Pero yo estoy hablando más de, de, de una raíz, de dónde surge el poder que ha tenido la religión para mover tanto a la humanidad. Que de nuevo, no, o sea, yo, eh, si bien soy ateo, es como. Eh, no estoy planteando que sea todo un invent, que sea todo fanfic. O sea, entiendo que para la gente que es religiosa, pues, eso es una realidad, es algo que, que, que existe. Y entonces, aún así, desde ese punto, es como el poder que ha hecho que la religión, eh, que mucha gente, pues, sea religiosa, es, es eso, es el hecho de que te da muchas respuestas y, y, y una salida hacia lo que es la muerte, ¿no? El hecho de, no quiero creer, no quiero eh, sí. creer la, la, la, la posibilidad de que se acabe todo y sea negro, sea no existir y ya está. Entonces... De repente claro. surge algo eh, con mucho poder que te dice, hey, cuando todo acaba, si haces las cosas bien, pues no acaba. Eh, <risa> entonces, Exacto. Es que da es mucho que... miedo. Da mucho miedo que acaben las cosas. Y... Ya, es, y... es, es, eh... es un temor a la nada, un temor a, al dejar todo lo que... A lo desconocido. Que todo es, lo que es, es... construido termine en, en dejar de existir y ya está. En efecto. Eh, yo creo que realmente un inmortal le tendría muchísimo más miedo a la muerte que cualquier otro mortal. Por el simple hecho de que eh, has visto como personas mortales a las que, con las que has convivido y que tenían tanto miedo como tú al respecto a la muerte, ya les ha tocado su turno y tú sigues ahí. Y, y, y dices, que, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Todos estos años y años en los que a mí no me ha llegado el turno, ¿qué pasará en el momento en el que me llegue? ¿Sabes? Si es que llega. No lo sé. Habría que ser inmortal para conocer esos sentimientos. O estar muerto para dejar de tener miedo con respecto a la muerte. <risa> También, pero... Depende de todo. Todo depende de si los muertos pueden pensar o no. Porque si piensas, luego existes. <risa> si estás muerto y piensas, entonces existes. Por lo tanto, no estás muerto. Claro, ¿qué es estar muerto? Creo que esto se está yendo de las manos. Pero es... Es un poco eso lo que es como lo más importante, lo más importante que ofrece cada religión que ha habido a lo largo de la historia, ha sido eso, uh -huh. ha sido el, el, la muerte. O sea, la muerte ha, sido el, ha jugado el papel más importante en la religión de, de, de, de, de todas las culturas a lo largo de la historia porque es eso lo que más preguntas despierta y más aterra a uh -huh. la población en general. ¿Qué, qué, ¿A dónde quería llegar con esto? <risa> uh, creo que hemos llegado a un callejón sin salida. Es posible, sí. ¿Y qué hacemos cuando llegamos a un callejón sin salida? Estampamos nuestra cabeza contra el muro y damos la vuelta en busca de otro callejón sin salida. ¿Esa? E ese es el resumen de la vida. Es la metáfora de cuál es el objetivo de nuestra existencia. Wow. Wow. Wow. Y ya estaría Ha sido ah. un magnífico de desenlace. De, de desenlace Como, o sea, el hecho el, La ausencia de un, de, de un desenlace No es un desenlace en sí no, me, no te lo voy a aceptar Eso es un 6 sobre 10 Por esfuerzo El resumen de hoy ¿Ser inmortal o no ser inmortal? Ser o no ser Esa es la cuestión ¿Tú qué serías? ¿Inmortal o no? A mí me gustaría que me dupliquen la edad Que te dupliquen la edad pero no ser inmortal. Exacto. Bueno, igual, sí, vivir, no sé, 160 años, creo que me haría perderle un poco el miedo a... Pero claro, no... Hasta hasta que tengas 140 y digas, ¿qué tal si vivo otros 100 más? No, es más... Eh... Estás dejando las cosas para el último día. Volvemos a lo de antes. De que se estire un ser poco más... o no ser. Porque también hay algo que, de lo que no hemos hablado, que lo iba a decir y se me ha olvidado, que es muy interesante, el hecho de... Cada vez, por cómo funciona tu cerebro, los años pasan más rápido. Inevit inevitablemente, sí, eh, los años verdad. en tu cabeza pasan más rápido. Entonces, para un inmortal, llegaría un punto en el que un año pasaría en la percepción de un día. Sí. Es que he leído historias en las que... Eh... Se narra que los inmortales guardan rencores y sentimientos como el duelo o la felicidad durante mucho más tiempo precisamente por esa percepción del tiempo. O sea, es como, no sé, mismamente, Good Omens, como fail y Crowley. Estaban en la Tierra durante años y años y a lo mejor no se veían en una década. Y para ellos no es gran cosa. Pero para nosotros sí. Es como no puedes mantener una amistad sin hablarle a una persona durante una década. Pero para ellos es totalmente normal. Han estado Porque, Para ellos han estado una semana sin hablarse. Claro. Es como, sí, no te veo desde Babilonia. Ay, sí, sí, fue antes de ayer, ¿sabes? Y ya está. ¿Y qué tal, qué tal si ahora despedimos? ¿Eh? Venga, va. Adiós a todos, ha sido muy bonito hablar Porque con... Porque dices todos si la persona que está escuchando probablemente sea un individuo eh, individual? Porque estás tú y está la otra persona, sois todos. Ah, pero, pero vale, bueno. Ha sido una, una, una maravillosa experiencia hablar contigo de estos temas, uh -huh. incluso aunque hayas dicho esa cosa muy cruel. ¿Qué, qué cosa cruel he dicho, Roque? ¿Qué he dicho? ¿Mm? Nada.